Monkey Island, las primeras dos entregas Algunas teorías que el fandom de Monkey Island ha delineado a través de los años En esta tercera entrega de videos sobre Monkey Island Vamos a sumergirnos en su fandom y repasar algunas teorías Porque en el fondo, todos somos un poquito retorcidos y curiosas y nos encanta exprimir la mente con posibles explicaciones y sobreanálisis de las cosas que nos gustan. Lo primero que nos viene es la posibilidad de que todo sea un sueño y una maldición. Siguiendo el líneo thriller del final de Monkey 2 y el comentario de él. Ahora bien, lo curioso de esta teoría es que años más tarde, el mismo Gilbert ha dejado entrever en sus comentarios que la cosa no va tanto por ese lado. Entonces el verdadero secreto de Monkey Island ya sea la explicación definitiva del lore y además alguna cosa puntual respecto a la isla se sigue presentando velado por aquel entonces la gente se obsesionó por el Big Wop, tanto como Highbrush y comenzó a conjeturar cosas con la llegada de cursos Monkey Island el público debía saber si esta explicación a la que aludí recién era canon bueno, papá Gilbert el lapidario Comentó que el Big no es importante. Y se sucedieron más arrancadas de pelos y golpes en la cabeza. Continuando con las ideas, una de las teorías que más fuerza tiene en la red es la que dice que efectivamente están en un parque de atracciones, pero los juegos funcionan como portales, al mejor estilo del dibujo animado de calabos y dragones. Que Guybrush no comprenda efectivamente que esto ocurre, pero yo quisiera y se maneja sin problemas entre ambas dimensiones. Dato curioso, esta teoría de los portales y las identidades paralelas ha sido trabajada en la película española El Corazón del Guerrero. Por otra parte, Gilbert ha soltado que Lechak y Guybrush son cuasi hermanos, por lo que al profundizar un poco más en esto, daría a pensar que en realidad lo que ocurre aquí es que están espejados. Siguiendo con la compilación, nos topamos con la posibilidad de que todo sea un teatro al mejor estilo Yatter Island para resolver los traumas de la infancia y adolescencia. También hay quienes piensan que Guybrush y Chucky están viviendo en un parque de atracciones desde que se perdieron en este de niños y se les ha soltado la tuerca. Desempleados del parque, por aprecio, los dejan ir a sus anchas y vivir sus aventuras, solo que a medida que crecen la cosa se va complicando bastante. Teoría poco frecuente comenta la posibilidad de que Monkey Island esté compuesto por pasajes de novelas que escribió Melanie Neyrie, y algunos han llegado a pensar incluso que se trata de una situación de procesamiento de situaciones de vida parecida a la de Anne en sus crónicas vampíricas. Otro argumento que encontramos si escarbamos más, que no cancela el resto de las posibilidades, es que simplemente todo el lore, con sus guiños al mundo contemporáneo y la industria del entretenimiento, historias de piratas, etc., no sea otra cosa que una metáfora sobre el hostil que es el mundo y cómo nos relacionamos con este a medida que crecemos, vivimos experiencias, sorteamos obstáculos, nos traumamos, nos enamoramos, etc. Lo único cierto es que Gilbert y algunas afortunades son quienes tienen la llave para abrir la puerta que conducirá a la verdad definitiva, aunque tal vez en el fondo no debamos saberla jamás y simplemente disfrutar de las revelaciones que en nuestra propia vida ya nos genera el misterio en sí. Gracias.